El mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno para protegernos a todos It's fake. Hola Mis queridos hermanitos de Youtube Aquí les traigo su dosis creepypasta En donde aparece el fantasma de Blackwater De un episodio de Martín Mystery de hoy la maldición de Blackwater y pero que no pura en realidad casi lo demás. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz advertencia. Si eres una persona sensible con problemas cardiovasculares por favor cierra este video. Comenzamos el rodaje del el video ahora mismo. El episodio de Martín Misteri de hoy. La maldición de Blackwater. Décimo quinto episodio de la serie inglesa. En la serie francesa también es el episodio 15 de la primera temporada, pero se llama L'antre des Spits la guarida de los poltergeists. Tenga en cuenta que en francés el título habla de varios espíritus, en lugar de uno solo. Lo traeré de vuelta más tarde. Este episodio tiene la particularidad de ser uno de los episodios de referencia de películas, también conocido como un episodio que hace referencia por completo a una película de terror en particular. Este episodio es brillante. Si bien personalmente no entendía las referencias cuando era niño, dado que no había visto esta película, el resplandor se convirtió, y sigue siendo, una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Como resultado, ahora es un placer detectar todas las pequeñas referencias esparcidas aquí y allá. El episodio comienza en la Columbia Británica, por la noche. Es una noche oscura e invernal, con mucha nieve, y vemos el Blackwater Lodge, escrito como Blackwater Lodge en los subtítulos iniciales si no me equivoco, un enorme edificio perdido en medio de esta oscuridad, bosque de abetos nevados. En francés, el Blackwater se llama más bien un hotel que un albergue. Aparentemente, esta es la ceremonia de reapertura de la logía. En el salón de baile, frente a muchos invitados bien vestidos, una dama corta una cinta y dice que el lodge está oficialmente reabierto al público. Hay muchas personas aquí, pero todavía parecen un grupo pequeño en comparación con la inmensidad del salón de baile. Permítanme anotar aquí las primeras referencias de Shining. Tenemos un hotel perdido en las montañas nevadas, en pleno invierno. La cual, como dice el título y luego veremos está acechada por fantasmas. También tenemos una fiesta de invitados finamente vestidos y niños jugando con una pelota que rebota. De los tres hombres de la banda, uno es de hecho Stephen King y otro creo que se supone que es Scarman Crotters, el actor de Ayoran en la película. No sé quién puede ser el tercer hombre. Dos niños, como dije, están jugando con una pelota que rebota. Dicha bola termina golpeando por error una enorme fotografía de vidrio en la parte superior de la chimenea, la espeluznante fotografía de un hombre severo diseñado a propósito para parecerse a Stanley Kubrick. Creo que se supone que la imagen es en sepia, pero en algunas tomas parece que es en blanco y negro. El cristal de la fotografía se resquebraja antes de explotar y el retrato cae al suelo. Inmediatamente, una fuerte ráfaga de viento helado abre las ventanas y deja entrar la nieve. Las puertas del salón de baile comienzan a cerrarse violentamente cuando una voz incorpórea dice ¡Fuera! se cuenta eres uno socio de los Blackwater hasta que su compañero de negocios destacó y permitió que el banco liquidara la hipoteca pero Blackwater les amaba este lugar más que nada en el mundo y se rehusó a dejarlo incluso al quedarse en calefacción cuando vinieron a sacarlo encontraron su cuerpo inmovido y congelado en el salón principal sentado frente a una cámara y el hombre del retrato abre los ojos Punto la gran gala de reapertura del Blackwater Mountain Lodge en la Columbia Británica llega a un final abrupto cuando la ruptura de una foto antigua del fundador del albergue, muerto hace mucho tiempo, desencadena una actividad fantasmal y una voz incorpórea que ordena a todos que salgan. La pandilla va a investigar una cabaña que tiene un fantasma en el interior. Resulta que el dueño del lugar es el que lo persigue y no quiere a nadie allí. A medida que encuentran pistas en el camino, se encuentran con el fantasma. Martín intenta atraparlo, pero solo termina poseyendo a Diana y comienza a perseguir a Martín y Java, pero al final todo vuelve a la normalidad. Creo que ya adivinamos quién será el monstruo de la semana. Bueno, con esto concluimos este video. Si te gustó esa parte o no te gustó este parte, pónganlo saber en los comentarios. Gracias por haberme acompañado una vez más esta historia, la maldición de Blackwater. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Intentaré despedirme en Israel y en español. Shalom Aleichem, adiós. Bien, buenos. ¿Qué te parecieron estas historias?